10 de la mañana con dos minutos Moni en la República Argentina Estamos en vivo, nos metemos con la entrevista ¿Te parece? Dale, nos, nos vamos directo a la entrevista Te lo contábamos hoy a la mañana cuando adelantábamos el programa Cuando abríamos la agenda de noticias Que íbamos a hablar con Natalia Escata Ella es eh, la dueña del auto que se robaron en Brickman. Esto fue siete días después de que le robaron el auto a Natacha Y bueno, nos hacíamos eco un poquitito de esto Porque así como a Natacha eh, también de alguna manera le, le ayudó la difusión que dimos, dijimos, bueno, vamos a contar un poquitito qué sucedió allá, cómo se dio, porque la modalidad fue prácticamente lo misma. Eh, en realidad aquí hay una... Hay una hay una coincidencia, es, en los dos casos es hurto, sí, porque no es que se llevan el auto, no es que lo roban rompiéndole un vidrio o sin las llaves y demás, directamente es un hurto. Para eso estamos con Natalia. Natalia, vos sos la esposa del titular del, del vehículo hurtado allí por octubre. Buenos días. Hola, buenos días. Eh, sí, digamos, la titular soy yo, yo soy la dueña del auto, eh, bueno, lo compramos con mi esposo, pero la titular soy yo. ¿Qué sos vos, Natalia? Entonces, perfecto. Entonces me contás en primera persona qué es lo que viene sucediendo. Un hecho lamentable en una localidad. ¿De cuántos habitantes aproximadamente tiene Brickman? Diez ciudad ya, pero no... no o sea, en particular, bien, bien exacto, no sé, pero ya lo, lo decretaron como ciudad. Ya vamos a buscar a ver cuántas eh, cuántos habitantes tienen. Mientras tanto, Natalia, eh, a mí me gustaría que, que vos me cuentes y me hagas un relato breve de cómo se dio eh, este hurto y en qué fecha exactamente. Eh, bueno, fue un miércoles a las 7:30 y 30 de la tarde, eh, un 6 de octubre. Eh, mi marido pasa a comprar en un negocio donde habitualmente vamos siempre, que está a tres cuadras de mi casa, eh, él estaciona el auto, se baja eh, a buscar un paquete de masita para el otro día ir a trabajar, él se iba porque él juega las bochas, él se iba a practicar, entonces él se baja corriendo cinco minutos a buscar un paquete de masita para el otro día y cuando salen las cámaras que es lo que, que lo relatan, ven que no llega, no, no llega a los cinco minutos que él está dentro del negocio y cuando él sale ya no estaba más el auto. Me imagino, eh, eh, a ver, no no llego a imaginarme, en realidad no llego a imaginarme la, la sorpresa, sí, porque en ese momento uno lo que menos cree, entiendo, es que le robaron el auto. Uno en principio cuando le pasa esto, cuando sale del negocio, me imagino que tu marido pensó, es una broma, porque eh, cinco minutos dentro del negocio no tenía más el auto, eh, un, un momento bastante raro, sensaciones muy cruzadas. Sí, sí, él me llama por teléfono, porque como te digo, eh, es algo que no lo esperábamos, él me llama por teléfono y me dice, fíjate, dice, se afuera por la duda dice, no, me dejaba en el auto eh, la, tu hermano o algo, haciéndome una broma, y le digo, ah, no, le digo, ¿cómo te van a dejar el auto? Y yo me asomo a la ventana y digo, no, no está el auto. Y me dice, bueno, entonces me lo robaron. Yo igual no le creía, me dice, tráeme la, la moto que me lo robaron. Digo, Va. digo no se ha tráeme la moto, cuando yo llego ahí, que veo a la policía y me doy cuenta que, que no estaba jodiendo. No es habitual. Acá Llevaron. A la en ese contexto llamaron a la policía, la policía vino enseguida, se demoró. ¿Cómo se hicieron las actuaciones? Eh, no, eh, a lo que yo entiendo, mi marido le dice a la del negocio, llama a la policía que me, llamaron, me robaron el auto y llamaron en y sí, estuvieron enseguida. Pero bueno de eh, tomaron los datos, todas esas cosas, y después avisaron del tema de, de que eh, pararan de todos lados, va, en el cruce y esos lugares. Sí, tiempo ahí. Se, vienen, sí. se vienen dando obviamente un montón de, de situaciones, a partir de ese momento todo fue muy confuso, muy raro, muy, muy desolador, sin duda, porque... Mmm, no se trata de un bien que uno puede reponer de un día para el otro y, y de la manera en que se lo han se lo han llevado al vehículo fue muy rápido es muy inconcebible que, no, que nadie haya, haya visto nada no, no. imagínate que nosotros salimos por nuestra cuenta a buscar eh, información a todo alrededor de donde salió el auto eh, a cámaras casa por casa preguntando si tenían cámaras y, y nadie vio nada. Tenemos incluso a dos cuadras del negocio está la Piamontesa en la fábrica grande y mi marido fue a preguntar y supuestamente no vieron nada, no se ve nada. Nunca nos dieron. Natalia, ustedes en qué trabajan? Eh, mi marido es metalúrgico y yo soy empleada doméstica. Ustedes el auto eh, eh, lo tienen hace mucho tiempo. La gente conoce qué auto tienen. Sí, sí, sí, sí, sí. Hace mucho no, que lo tenemos. Trabajar, él lo usaba para, para trabajar, eh, porque donde él trabaja es fuera de Brinkman, entre Porteña y Brinkman, y entonces él lo usaba para trabajar. Talia, tengo, tengo muchas preguntas para hacerte, pero la primera que me corresponde es, eh, ¿te has comunicado en, en estos últimos días o te comunicas Entiendo, yo... Entiendo que te debes comunicar prácticamente todos los días con la policía, que los debes llamar todos los días eh, a, a quien esté a cargo de la investigación para saber si hay alguna novedad. Sí, eh, digamos, mi marido sabe ir a la policía, sabe, ir, se, se llega hasta el lugar y, digamos, ya es como que no le dan información, le dicen que no hay nada. Del primer día que nosotros nos robaban el auto, nunca nos dieron información de nada. No tienen ningún tipo el, de información. La comisaría de, de Brinkman tiene un centro de tiene un centro de monitoreo. Las cámaras que están ubicadas en la ciudad se monitorean desde la desde la comisaría. ¿Ellos les han manifestado si vieron el auto? No. Ellos nunca nos dicen que ellos nos dicen que el auto no lo vieron. Que están en cero. Imagínate que un, la última vez que lo citaron a mi marido, eh, que lo citaron una sola vez. Él fue y el que lo citó le dijo que, imagínate, le dijo, imagínate que los de mortero que vieron salir la camioneta no encontraron nada, imagínate nosotros que no vimos nada. Eso es lo único mm. que le dijeron a mi marido. Natalia, ¿sabes qué? Bueno, yo tengo algo, de, tengo algo de información de esto, tengo algo de información de que sí, el vehículo se lo vio circular después de que fue robado en el hurtado, en realidad eh, en la localidad se lo vio circular lo que no se ha visto de salir de la, de la localidad quienes hablan ahí dicen que tampoco está en la localidad del vehículo y alguna que otra información trasciende como que se lo habría visto en la ciudad de Santa Fe, la policía en los primeros lugares donde busca y donde se, se explaya es eh, en las localidades más cercanas como Frontera, por ejemplo que es es una ciudad, es un, es un lugar candente en cuanto a lo que seguridad refiere? Bueno, por ejemplo, eso nosotros no teníamos ninguna información de eso, eh, incluso nosotros cuando teníamos pista de algo le comunicábamos a ellos, pero nunca nos respondían si, si podía ser por ahí, si podía ser no, nunca nos dijeron nada, incluso no sabíamos de eso, de, de que puede estar que lo vieron acá en Brinkman y esas cosas la verdad es que estábamos en cero nosotros, nunca tuvimos nada, nada nada de información Bien, eh, sabes que bueno, yo lograba porque me contactaba y en realidad estaba pidiendo las actuaciones para estar un poquitito más informada al respecto. Me contactaba con quien es el jefe de policía, que es Manuel Carrizo, sí en, en la ciudad de Brickman, para ver qué otra información podía aportar para que le aportemos a la gente a ver eh, si lo vieron salir en algún eh, por, por algún lugar, para dónde fue, como para poder rastrearlo y ayudar a la gente. Vos me das características, por favor, del auto para que aquel que haya visto algo esa noche, me, mencioname nuevamente el día en que lo robaron, eh, detalles, detalles como para que aquel que esté, que vea la nota, que escuche, pueda decir, ah, yo lo vi, yo me parece que escuché algo. Claro, bueno, yo lo que, lo que te puedo decir es lo que sería, lo que yo lo conozco por la parte de afuera, por ejemplo, eh, que tenía los soca en los que estaban picados, atrás le faltaba. Eh, un para el parabrisa de atrás eh, mi marido sí, limpia el limpia. mi marido si sí, lo conoce eh, más profundo por dentro que bueno el detalle no quiere dar por el tema de que como pasó con natacha eh, cuando llegue a su tiempo que si dios quiere que lo encontremos eh, eh, verificarlo él sabe lo conoce muy bien porque él, él era todo el auto para él era todo eh, bueno, y como te digo, en la puerta de, de la parte de atrás del acompañante donde maneja, la parte la puerta de atrás también estaba picado, pero lo demás adentro estaba todo, todo impecable. Ustedes eh, han hecho, el, han, han mandado, yo he visto algunas publicaciones de ustedes, ¿han mandado publicaciones a distintos medios de las localidades cercanas como para ayudar a la difusión? Sí, sí, sí, se hizo muy, muy viral, muy viral se hizo, eh, pasamos a San Francisco eh, De San Francisco eh, también compartían del lado de Rafaela Hay gente que nos conocen Rafaela, también lo compartieron eh, Sí, fue muy difundido el auto Pero por eso nos extrañaba que no hubiese... Eh, una vamos a hacer un, un llamado, así como a Natacha la llamaron eh, Solidariamente la gente se hizo responsable Socialmente responsable Y le dijo, mira, tu auto está en Ataliba eh, O viene a Ataliba el fin de semana por favor, eh, estate atenta, es, es una información valedera. ¿Podemos darle números de teléfonos a la gente para ver si puede ayudarlos a ustedes a, a encontrarlo? A ver, el, el que está escuchando del otro lado y lo vio o sabe algo, ¿a qué número de teléfono pueden mandar un mensajito, pueden llamarlos, pueden contactarse con ustedes? Eh, bueno, eh, por ejemplo, está el teléfono de mi marido, que se llama Pablo, que es 3562 eh, 40, 40 71 10 y bueno está el mío que es eh, 3562 41 sí. 83 89 o el de mi hermana que también es la que más o menos más se mueve 3562 52 33 84 que bueno ella fue la que más o menos difundió mucho más porque es más conocida sería el más de, de, de llevar las cosas eh, para adelante hay alguien que toma las riendas en estos asuntos porque uno, eh, uno queda completamente sorprendido desolado de lo que está viviendo y se pierde en tanta información sin duda tiene que haber alguien que coordine y que tenga un poquitito la, la mente un poco más fría en realidad Natalia eh, a ver yo, yo llamo a la solidaridad nueva, solidaridad nuevamente de la gente, al, a la responsabilidad de cada uno, ¿sí? a de los brinmanenses en realidad, porque cada uno tiene que haberse, es, es un horario, siete y media de la tarde es un horario en que anda gente por todos lados. A nosotros nos llegó otra información, no, por ejemplo que estaba en San Francisco, nos llegó una información que el auto ese día dio vuelta en U, agarró por el barrio nuevo, salió camino al cementerio, agarró por el lado de porteña y como que está escondido en zona rural. Pero no tenemos, tenemos informaciones no tenemos así, pero no tenemos certeza, porque encima no, no podemos movernos nosotros. Y en realidad no es en San Francisco, es en Santa Fe, te decía yo, que se, supuestamente lo, lo habrían visto al auto, pero que no hay nada confirmado, que incluso la policía mandó su gente y no pudieron confirmar absolutamente nada de esto. Claro. No, en principio Brinkman. agradecerte el contacto con nosotros, eh, tratar de que el, el que está escuchando, que, que si sabe algo que lo informe, eh, ¿Bringman es una, es una ciudad insegura? ¿Es una ciudad donde se dan muchos hechos delictivos? No, pero últimamente sí. No, cuando después de, están después de no, que me robaron el auto... Eh, fueron seguidillas de robos y grandes, robos muy grandes. Eh, es más, en el campo de entre Sever y acá robaron otra camioneta. Robaron el auto de Natacha, a los siete días robaron el auto de mi hermana. Siete días roban una camioneta en Morteros. Hace eh, una semana atrás, dos robaron una camioneta y varios elementos en, en Sever. Ayer, antes de ayer, robaron otra camioneta en San Guillermo. Mucho. O sea, Pero no se están se... robando. Sí, la... No se están robando una bicicleta fácil de esconder, no se están robando una moto fácil de desarmar, se están robando vehículos. Y lo están robando y lo están llevando como si nada, y queda todo en la nada, nadie ve nada, nadie nada, nada. nada. Eh, nada. Se han podido contactar, o mejor dicho, las autoridades municipales se han contactado con ustedes para darle su apoyo, no sé, se me ocurre para para para solidarizarse ustedes lo usaban para trabajar al auto tenés hijos natalia sí tengo una nena y un varón y lo usaba mucho porque una mi nena por ejemplo compite de patín y mi nene juega al fútbol los sábados y un, el domingo antes de que me lo robaron eh, teníamos que hacer un viaje a córdoba para llevar a la nena a competir por eso por ejemplo el auto tenía más de mitad tanque lleno porque mi, mi marido venía cargando en Asta para poder llevarla, y bueno, fue cuatro días antes que me, que, que me lo robaron, teníamos que viajar. Como decía Natacha, acá también había gente que, hablaba, que habló mucho al pedo también, que decía que, que la habíamos entregado por el seguro, y lamentablemente el seguro no, no es se culo, eh. entonces hay gente que te ayuda y hay gente que habla por, por hablar también, pero bueno, es la que te da fuerza a seguir adelante, de decir, no nos va, no, no van a tumbar por eso, ¿verdad? por la gente que habla. Uno sigue en la búsqueda y debe ser perseverante. Natalia, muchas gracias por el contacto, por el tiempo que te has tomado. Les deseamos toda la suerte que, que corresponde, que, que, que deben tener. Eh, ojalá que, que toda difusión sirva para que encuentren el, el auto. Y bueno, nos mantendremos en contacto, estamos a disposición, por supuesto. Dale, dale. Gracias. Muchísimas gracias por por el tiempito de dejarme, bueno, decir, bueno, y no voy a bajar los brazos, vamos a seguir, estamos siguiendo todos los días. Bueno, así pasaba, te lo contaba, yo te lo adelantaba a la mañana. Íbamos a hablar con alguien con la damnificada, en este caso en Brinkman. Se vienen dando muchos hechos delictivos, ella lo relataba recién. Cada siete días se vienen robando un vehículo. Y yo reitero, no están robando algo fácil de desarmar y de hacer desaparecer. Están robando un vehículo. Las autoridades deberían ya por lo menos tener un avance en la, en, en la investigación, alguna idea. Aunque si nos remitimos a lo que fue el encuentro del auto de Natacha aquí en Ataliba... Fue una cuestión socialmente responsable la que se dio. Noticias ahora, noticias ahora. www.sunchalesdiapordía.com.ar. Informando lo que sucede. Por mensajes.